Hola, hola, bueno, todos aquí son contando un día más en Taberna y hoy volvemos con Evil Genius en un nuevo capítulo. Vamos a continuar con nuestra progresión, como sabemos, ¿vale? Que, que lo vimos en el último capítulo. Las investigaciones que nos requieren son las de. Uh, bueno, vamos a meter fusiles a tu Espérate. Voy a quitar esto. Quito la pistola y meto una aquí de fusiles. Bien ricamente. Vale. Aquí vamos a hacer igual. En vez de meter esta. Eh, cancelar, vale Ponemos aquí Una de fusiles, uh, tan largo es Vale, vale Esto está ya medio limpio, que es algo que, que la verdad me, me gusta, me gusta Porque ahora tenemos mucho, mucho, mucho, mucho Espacio para meter trampas y eso está muy guay Entonces, esta la vamos a quitar Vale, la vendemos Perfecto Y ya veremos a ver cómo nos Rearmamos, confirmamos todo Uy ¿Dónde hay cambios de casilla? No, uh, este Porque no se pueden oh. mm. Vale, pues lo movemos Y lo sacamos de aquí Y lo plantamos aquí, por ejemplo Vale Y ahora hacemos, nada, metemos aquí piedra Opa, no Vale, esto tiene que ser Sala militar Vale, perfecto, confirmamos Vale. Y vamos a ver si conseguimos derrotar por fin a Olga de una vez por todas. Los superagentes nos la están liando un montón. Eh, no podemos viajar prácticamente en el mapa mundi. Tenemos que continuar. Ojo. Vale, hemos capturado un intruso. Vale, ahí llevamos viajando media vida. Vale, tenemos un pequeño fuego en nuestra guarida. Es que estas. Nos limpiamos recursos, nos traemos un montón de gente hacia la, hacia la base. Es perfecto. El dinero no nos falta, porque no nos falta. Uh, todo lo que sube, baja. Eh, peligro. Peligro, peligro, peligro. Por eso, eh. Aquí ya tenemos una activa. No Ah, bueno Por la tensión en la base Entendí mm. Ah, vale eh, eh, eh, eh ¿A quién más tenemos por ahí? Vale, vale Bueno, parece que ya hemos llegado A un punto uh. Han confinado muchas regiones. Ten cuidado con los agentes. Uh, uh, uh. Peligroso eso, ¿eh? Vale, esto es un soldado de la paz. Vamos a interrogarlo. Perfecto. Esto es un prisionero de sable. Alaba cerebros. Soldado de la paz. A interrogarlo. Sol... Vale. Alaba cerebros. A los podemos cambiar de sala y todo. New optional objective Available. Venga, vale, nuevo objetivo, ah, bueno, pero esto es de los opcionales, vale, no, ok, mata a un técnico, entrena a biólogos, vale, bueno, bueno, está bien, está bien, vale, hemos conseguido lavarle el cerebro, vale, vale, vale, perfecto, o sea, estamos consiguiendo, Vale, maravilloso Eso de que podamos lavar cerebros Y que se vengan a nuestro equipo Es brutal Vale, me gusta, me gusta eso Me gusta eso Vale Además genial porque ahora tenemos Los... Uh, cómo que se han resistido Uh, Steel ha venido por ti Vale, ya tenemos las porras De... Para reventar a la gente Ahora vamos a ir a por las pistolas Que es justo en la misma línea de abajo Analizador de impactos Por 3 de velocidad Vale Y ya está Pero vamos Teniendo los fusiles aturdidores Luego veremos Porque el, La cosa es tratar de mejorar un poquito Esto De De las Bases Pero bueno Poco a poco Uh Aquí que tenemos Vale Soldado de la paz a ver, ¿dónde está ese superagente? Que yo me enteré eh, eh, eh, eh, que se nos cuelan aquí todos. A ver, a ver, a ver. Despacito. Necesitamos mejorar las cámaras o los puestos de vigilancia, pero ya. Y nos ha enterado nadie, tío. Esta peña está... A Small Fire, ¿dónde? Bueno. Vale, nada. Nada, todos los recogemos todos. Eh, Eli. te necesitamos aquí? No, no, ¿no vienen guardias. Por favor. Vale. Iván, y bueno, ¿y ¿cómo vas? 60 Se vitalidad, cuidado. ¿eh? Porque si no viene nadie, échame en a este hombre. ¿eh? ¡Lol! Literal, me han echado hostia. Vale. Recargar en la última partida guardada Sí Vale, no, no estampamos Iván, activamos la alerta roja Vale, que es justo aquí Perfecto, y la menú de investigación Vale, vamos a meter las pistolas Como hemos dicho Madre mía, menudo traspiesto Porras Vale, es que las porras nos dan igual vale confirmamos y ahí para adelante Iván está aquí J Steel acaba de llegar a la isla soldado de paz vale Dos. Enganchamos. Vale, vale, vale. Vale. Vale. La cosa es, ¿dónde está esta señora? Uh, ¿qué pasa aquí? Eh, vale, vale, vale. Es que literal que te tienes que dar cuenta, ¿eh? eh Uy, qué bien que bien funcionaron de los rifles, ¿no? Vale, tira el revolver. Eso, dale, el rey. Eh. Soldado de la par. Vale, pero la cosa es que ahora Iván está aquí pronto a esta peña. Uy, uy, uy. Vale, no podemos tirar de caos, vale, vale, no, no, no. o sea, suda de todo, vale, eso es, refúgete con tu gente y ya está, ahora cuando crucen la puerta, vale, vamos a tirar la alerta roja, vale, un poquito de hit and run, ¿Dónde están? Estos ya han acabado de pegarse aquí. Your criminal networks are... On my way. Es que hay muy pocos sitios y no puede pasar nadie. Y hasta que se carguen a esta flipa. A great rogue can admit when vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Alcima nos, nos han entrado aquí Vale, lo tenemos Atrapamos a todo el mundo Maravilloso Vale Pausa Vale, tú, tú Soldado de la Paz, aquí An has been que, bueno, sí Sí, sí, sí, no es Hay que aumentar la cantidad de... Vale, un nuevo prisionero Vale, vamos a meter otro de cerebros. Porque es eh, importante Importante, teniendo en cuenta No cabe Ah, vale, aquí sí Vale, sí, sí, teniendo en cuenta Que Gran cantidad de We los soldados in Que sacamos de nivel alto Por ahora son... Son los que capturamos. Con más razón. Eh, uy, nos han destruido aquí. Sí, bueno, supongo que habrá sido el fuego. Quiero creer eso. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? Aquí sí que me deja. Uy, no entiendo. Vale, bueno, nevermind. Vale, continuamos para irnos eh... Vamos a apagar cosas que nos estamos usando Porque hemos dejado aquí todo enchufado, la verdad, y no... esto está mal Esto está bastante mal Vale hasta que los podamos mover. Uf. Vale. Vale, vale, bueno. Poquito a poquito vamos mejorando. Está bien. Vale, a lo mejor. Vale, vamos a aumentar la capacidad de la ala médica. Objetos. Eso es. Y vamos a poner aquí uno. No cabe otro. No. Bueno, da igual. Uno bien está puesto. Vale, ¿qué que tenemos unos objetivos Podemos completar alguna opcional Mate a un soldado, bueno, no vamos a tardar Vale Esto lo he dicho, vamos a mover esto de aquí Bueno, ahora que están comiendo todos, no Pero sí que deberíamos poder mover un poquito todo esto Para ganar, para ganar sitio me parece súper importante. Vale, aquí. Tú, de la paz también. Eh, aquí, vale. Venga, lo movilizamos. De la paz. Aquí. Vale, con eso ya nos tendríamos todos. Así que vamos a empezar a lavar cerebros. Vale, vamos a empezar a lavar cerebros. Vamos. Vamos. <tose> Dale rey. él Eli usa el revólver. Vale, nada, nada, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Lo hemos matado. Vale, maravilloso. Maravilloso eh. Vale, vale, vamos capturando soldados Perfecto Como se nota que esta ala está mucho más vacía eh Vale Ok, vamos a ser listos entonces Vamos a movilizar esto aquí eh, eh, eh, eh. Vale, sala de control Todo esto lo podemos limpiar pues Este borde se puede limpiar Vale, maravilloso Maravilloso que además es gratis Limpiar todo esto es gratis Vale Vale Bueno, vamos a ganar aquí espacio Vale, perfecto Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantar Vamos a mover este aquí ¿Se puede? Perfecto Vamos a coger y vamos a plantar este aquí ¿Se puede? Perfecto Vale Entonces, ahora con todo el hueco este que hemos ganado aquí Vamos a montar aquí una mini cafetería Ah, no Esta no comedor vale, un mini comedor tipo de sala que ocupe esto vale, y que nos sirva para meter 4 o 5 zonas de platos pero que la gente pueda comer aquí, vale entonces, ok, con esto así vale así, así vale, y ponemos aquí piedra vale cerramos esto, bueno pues si esto no se puede aprovechar, pues se cierra aquí eso es. Cerramos esto. Hasta el cuarto llegamos, sí. Vale, el comedor. Una pequeña puerta aquí. Vale. ¿Y qué vamos a poner? Uh, este que es automático. Vale, me gusta. Y luego podemos poner uno de estos. Aquí podemos poner uno de estos. Y podemos poner otro automático de sushi por aquí. Nah. No. Vale, bueno, es un poco abrupto, pero nos sirve. Podemos ponerlo por esta zona y ya está. Vale. Es que así vamos aprovechando la zona. Vale. Vale, brainwashing successful, maravilloso. Vale, vale, bueno, vamos estabilizando un poquito las cosas. Esto está bien. Vale, brainwashing... Uy, oh, aún no hemos lavado... Qué, qué duro, eh. Le cuesta sacarles información, madre mía. Vale, estos están. Perfecto. A ver, Iván. Oh, vamos, para allá. Cúrate un poquito, hijo. Vale, eh. ¿No hemos desbloqueado aún las pistolas? No. Vale, vamos a darle calor. Objetivo adicional. Sí, ¿no? Vale, matar un saboteador. Ah, el iba y se sienta solo. Vale. Vale, volvemos al Makamundi. A ver qué tenemos por aquí. Eh, no. No. Uno ya la verdad es que con. Con. O sea, identificando ya solo los iconos. Bastante bien. Uh, desestabilizar a Martillo. Dale. Vamos a por ello. Uf, uf, esto es. Resolver amenazas sí. Uf, uf, uf. Complicado, ¿eh? No, no... Está algo interesante. Está así. Perfecto. Vale, vamos recogiendo pasta. Vamos a infeccionar esto, ¿vale? Que lo vamos a necesitar, obvio. Elimina toda la tensión. Reduce temporalmente. No, no, no. Es que. Small fire has in your vale, inspeccionamos esto también. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? En el, en, el, en la zona 4, ¿por qué? Venga, ¿Hay un, ha llegado un grupo de soldados. Cuidado, eh. Uy, oh, ¿por qué se...? Ay, es que de, de, tenemos demasiados desertores. No me gusta esto. ¿Dónde están esos soldados? Vale, bueno, vamos a esterilizar ya a Junker. A ver, ¿dónde está el aviso? Iván, hijo mío, está bien. Ya, ya, se, se acabó. Vale, vamos a plantar extintores Más, siempre nunca, nunca faltan, ¿eh? Nunca faltan los extintores Vale, aquí en este lado Perfecto Uno, dos Uy Y un tercero Porque aquí no Bueno, pues nada, aquí Ah, porque ya aquí hay uno Vale Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Ese, ese tipo de cosas son las que nos gustan oír. Vale, nuevas redes criminales, eso es. Que aunque sean de nivel bajo, eh, nos sirven. Nos dan presión, nos dan presencia en el mapa. Perfecto, perfecto. Vale, uh, una visión. Vale, queremos cinco guardias. Quien no quiere cinco guardias. ¿Esta la podemos resolver? Ah, bueno, llevamos viajando aquí la vida desestabilizar a Yunque... Voy, voy a esperarme porque quiero ver qué pasa con cuando hagamos esta... Uh, y cuando hagamos esta. Desestabilizar a Martillo. Y si hacemos esta... Vale, vamos a mejorarla. Vale, vale. Nos sale a cuenta pagar el, el coste por, por los beneficios que nos va a dar. Vale... Mucho follón, ¿eh? Hay por ahí. Vale, estas son cinco guardias. Vale, perfecto. Es que además son cinco guardias que transformamos súper rápido. Estabilizar sable. Vale, pues vamos a subir esto a nivel 2. Uy, nos faltan informes. Malo. Nos faltan informes. Malo. Eh, eh, eh, eh, Bueno, o sea, se, cons se consiguen Se construyen, pero se consiguen Uy, uy, uy, uy Pero, ¿dónde? Vale, bueno, tenemos aquí Unos máquinas con los extintores Otra cosa no me puedo explicar Oh, todo esto lo hemos perdido A ver, a ver, a ver, a ver. De hecho, vamos a hacerlo al revés Vamos a hacer que esto sea eléctrico vale eh, no, aquí vamos a meter una piedra gracias, vale porque aquí, dime que me cabe el incinerador perfecto, y además ahora cuando podamos, construiremos aquí vamos a hacer que esto sea militar perfecto y vamos a meter ahora eh, las pistolas cuando las acabemos porque no las hemos acabado de investigar eh, vale, confirmamos todo Una trampa fue activada Ah, bueno Hay gente que se quiere marchar, pero bueno Poco podemos hacer con eso Vale, oye, aquí tenemos gente comiendo Y eso está bien, ya hemos empezado A sacar gente y tal vale Vale, metemos informes Aquí En la terminal informática Vale, perfecto, confirmamos estos habría que quitarlos y poner de los de a los otros. De hecho. Vamos a vender estos. Vendemos este y metemos aquí cuatro. Tal y como estamos arrancando los otros. Porque está perfecto. Vale, maravilloso. Vale. Toma. Nah, es que lo que pasa es que los que son vale vale vale vale vale vale vale, vale. Uf, ah vale analizador vale ya tenemos justo ya vamos a tener las pistolas casi generales extintores las repúblicas de más del sur vale entrenar no hemos no estado entrenando diálogos vale perfecto ya tenemos las pistolas ok bastones pesados esto sigue siendo analizador de impactos Eh... Es que quiero poder mejorar. Ya no el lugar teniente, sino aquí el genio. Vale, y son las pizarras blancas. Vale. Eh, eh, eh. Vamos a ir lentos y vamos a pasar esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Uh, vamos a desactivar esto. Esto. Y esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, perfecto. Pues nada, siendo la pizarra blanca, ya lo hemos metido. Vamos a activar las pizarras por aquí. Vale, una y. Dos y Tres y cuatro, vale, vale, vale, perfecto. Uh, uh, uh, uh, uh. Eli, Ojo mío vale revólver Vamos a traer a Eva para acá Vale, este lo matamos Seguro Venga, vamos a capturar uno Con el resto No, los cargamos todos Vale Ya, como ya tenemos las pistolas Ya se están construyendo aquí No, no hemos llegado a construirlas Vale, pues nada, las vamos a sacar nosotros Perfecto Confirmamos. Sí. Tus operaciones clavales están latentes. Ah, bueno. Uf, ya, pero si no podemos, no podemos, hija. Vale, a ver, más despacito. Aún no hemos ido a la de Junke. Ah, no. ¿A cuál ya habíamos ido? Eh, hemos mandado nosotros una seguro 100%. No hemos mandado ninguna, de verdad. Bueno, vale, el aumento de. Vale, Red criminal de nivel 2. Es que nos piden las redes criminales. Vale, es el único impedimento que estamos teniendo, eh. El aumento de las redes criminales y ya está. Vale, vale, vale, vale Vale, vale vale pues nada, vamos a sacar el capítulo Podiendo lanzar este, sí o no Bueno, ahora Vale, hemos sí que nos hemos encontrado O pues sí que nos hemos enganchado Aquí a uno para poder Aquí, aquí, aquí, aquí A ti te tengo Vale, a este lo vamos a interrogar En vez de lavarle el cerebro lo vamos a interrogar Y vamos a hacer que se una a nuestro equipo Pero bueno, de qué forma Vale, perfecto perfecto Vale, con este comedor la idea es que la gente venga más aquí A la sala de, de trabajo que tengo, que Para que haga los informes, etc No sé si funcionará O oh, nos vale la pena quitarlo Vale, nuevo objetivo funcional disponible Venga, hijo lo, lo ideal es que no tuvieras Ganas de ir A dormir Bueno, uf, hay mucha, mucha gente durmiendo ¿eh? No sé si tenemos pocas camas disponibles o al, o al menos cercanas Vale, bueno, ya dentro de poco Mejoramos a Iván Vale, vamos a limpiar esto O sea, tengo que construir zonas de pistolas Vale, vamos a meter una aquí también Objetos eh, Pistolas Vale, vamos a meter esta máquina aquí Vale, es un poquito gratuita Pero bueno Y otra aquí, justo en esta zona Que era donde la estábamos planteando Poner antes Vale, maravilloso Confirmamos Venga toda pastilla, mi gente Vamos a mejorar a Iván Vale, opcionales A todo soldado Entre Discovered something. Vale, vamos al menú de investigación A ver, vamos a hacer Yo creo que ya que estamos, metemos el nivel 2 Para no Salad tener que cambiar nada paid. Vale Esto nos cheta muchísimo Muchísimo, muchísimo A Iván Vale, seguimos sin tener informes A ver, señor Este señor Vale pero si sí, el problema es que no. ¿Para qué? Hombre, sí, para ganar di más dinero, pero si no somos capaces de. Absorbe absorber la cantidad de. de trabajo que tenemos. Vale, maravilloso. Que a lo mejor debería dedicarme a mejorar los otros pisos, ¿no? Pero. Porque estamos ahí muy parados en ese sentido. 6.000 escenarios... Eh, no, es que me sale mucho más a cuenta. Vale, vamos a mandar esta. desestabilizamos a Martilla a ver qué pasa aquí. Y nos vamos a esperar al capítulo a, a que se complete esta misión. Porque no hay nada más. A trap has been triggered. Vale, uff, qué ha pasado. Ah, bueno. Guardias o gente... Que... A small fire disidiendo. All fires have been extinguished. Vale, esos son los fuegos fantasma que vamos teniendo por ahí. Con razón. Vale, mata un técnico. Eh, vamos a matar a un técnico. Fine. ¿Tú, tú eres un técnico, tú eres técnico, sí. Vamos a cargarnoslo. Ven aquí. Venga, a trabajar. Puede ser que matemos poca gente y que por eso tenemos bastantes desertores. Eh, son, no son pistolas, es, es construir máquinas de pistolas específicamente. Vamos a gastarnos la pasta y vamos a construir las máquinas de pistolas. hasta la cuarta y aquí una quinta para que estén bien equipados. Y ya está, vale. Además, vamos a ser listos. Vamos a bajar aquí abajo. ¿Dónde tenemos esta sala? Tenemos una en el piso 2. No, el piso 1 Vale, sí, aquí tenemos la otra sala Vamos a ganar aquí potencia de comunicación No, de hecho Vamos a montar aquí cafetería Esto se puede perforar, maravilloso Vale, no, esto no Vamos a meter aquí esto Y vamos a meter aquí Zona de relax 1, 2, 3, 4 Vale, y abrimos todo esto Vale, perfecto Y metemos aquí esto nos cabe. Uh, oh, perfecto. Vale. vale, vamos a meter uno de estos. Y. Vale, pues con uno de estos nos vamos a quedar. Vale, y la puerta también. La puerta. La puerta también. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Pero claro, no tenemos aquí tampoco nada de. Bueno, alimentación, como aquel que dice Vale Uno, dos, tres y cuatro. Vale, más extintores. Nunca sobran los extintores. Vale, podemos viajar a esa misión. Tres guardias, 75. Es que es súper poco, eh. Vale, nos dan cinco botones. Eh. Olga. Derrota algo atómica en la guarida. Uh, uh, uh, uh, se viene, eh. Se viene. Está, está aquí con nosotros, Olga. Ya ha venido. Eh, eh, eh, eh. Nuestros, nuestros informes. Vale, vamos a, a Iván. Continuamos a dejar a Iván. Centrifugadoras. No. Este es el lavaterebros que ya teníamos. Vale, vamos a mejorar operaciones globales. Un tejido orgánico, no. Pizarra blanca. Vale, esto que ya lo tenemos puesto. Y a volar. Vale. ¿Qué tenemos aquí en medio? Objetivos. técnicos de los secundarios. Vale. A ver si podemos derrotar a Olga. Estamos a hacer bien, ¿ya? Vale. Eli Barraguda y Iván. Eh, Olga, ven. A nosotros O sea, la podemos retar De alguna forma, rollo B. Hay, hay que ir al mapa mundi A por ella Aún no hemos desestabilizado esto, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Vamos a mandar esto, venga No la habíamos mandado antes Tengo yo una pájara hoy, vale Nada, nada... ¡Ojo! Cuidado, vale... Me he asustado... Digo, ¿qué está pasando? Vale... Nada... O oh, si botones, esto es una pasta... mi atención. Olga, ¿dónde estás? ¡Ojo! Vale, maravilloso... Vamos a conseguir... Vale, nos la matamos, nos la matamos uh, pero vamos a... Oh. Bueno, aparcamos aquí y ya conseguiremos derrotar a Olga en el capítulo siguiente Pero es que se nos ha alargado Vale, cerramos, cargar la última partida guardada No debe ser hace mucho Lo dejaremos aquí y ya está Vale, ok Aquí lo dejamos. Por suerte, guarda cada poco. Lo dicho, cerramos. Espero que os haya gustado, que esté entretenido. Yo tengo mucha tensión en el cuerpo y quiero conseguir progresar en las misiones. Así que nada, ya sabéis, lo de siempre. Tenéis la, eh, todo en la descripción, eh, todo lo relativo a la taberna. Subimos contenido en Twitter, también en YouTube. Estamos activos todos los días. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.